Hola, hola, bienvenidos a la lección número 4. Esta lección eh, se, eh, yo la he titulado Vendedor de Tráfico para Negocios. ¿ok? Por ahí hay, en internet he visto otros cursos relacionados a este que lo llaman Trafficker y es una profesión relativamente nueva. ¿ok? Se basa en fundamentos ya utilizados por muchos en internet, pero las personas que se están dedicando a este negocio, uno número uno es una, es una profesión un poco nueva y otra que no hay muchas personas haciéndolo, bueno mi nombre es Susi Chapa, ya para los que me conocen estamos llevando este curso hace unos días atrás y para las personas que son emprendedores y quieren incursionar a través de internet, pues este es un negocio que te va a ayudar muchísimo si estás viendo este video a través de YouTube, eh, te invito a que te suscribas al canal, que compartas este video para otras personas que también les pueda ser útil, que nos regales un like para poder continuar con este trabajo que está haciendo Y bueno, pues este es esta solamente es un módulo de esta lección número 4. Si quieres ver el curso completo, te invito a que eh, ingreses a nuestra plataforma. Ya al pie de este vídeo voy a dejar el enlace para que puedas ingresar a la plataforma y ver el curso completo que estamos haciendo para emprendedores y además pues puedas ver esta lección completa allá en la plataforma. Okay, también vas a poder encontrar un enlace donde te vas a poder unir a, nuestro, a nuestra comunidad de emprendedores, donde vamos a compartir experiencias con otras personas que están incursionando también en estos negocios en Internet. Hoy que estamos en una época muy, muy, muy difícil. Ok, bueno, luego de haber ido con esta breve introducción en esta lección, vamos a continuar quizás. Como decía, hay personas nuevas que mm, por ahí que no conozcan o no entiendan de qué se trata tráfico de personas hacia un negocio. Pues es conseguir eh, prospectos, clientes que vayan hacia un negocio, que lleguen hasta un negocio físico o virtual, que lo conozcan, que vayan y que, y que al final se conviertan en clientes. ¿ok? Mira, vamos a avanzar un poco para que se entienda un poco mejor. Acá dice, ¿de qué se trata? ¿no? De atraer prospectos y clientes a cualquier negocio físico o digital. Imaginemos que hay una cafetería que bueno, es relativamente nueva. Como tú sabes, hoy en día... Pues, las personas cuando quieren buscar un servicio, un producto, lo que sea, lo primero que hacen es buscarlo en internet. Físicamente, ya muchos negocios han perdido clientela y no se han adaptado a la tecnología. Y pues ahí vas a entrar a tallar tú, vas a entrar como esa, esa persona que le consigue gente a estos negocios físicos, ¿ok? Ya sean cafeterías, eh, peluquerías, eh, no sé, diferentes tipos de rubros de negocios que existan en tu ciudad, en tu país o en el lugar donde tú te encuentres, ¿ok? Entonces, mira, vamos a seguir avanzando para que puedas entender un poquito más. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para empezar con este negocio? No te preocupes si aún estás un poquito perdido, un poquito que no entiendes. Poco a poco te voy a ir explicando en el curso de qué se trata este negocio, ¿ok? Pero para empezar, lo primero que tienes que hacer para empezar este negocio es pues eso, enfocarte en buscar negocios a los que tú les vas a poder dar este servicio. Puede ser cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de negocio, físico o eh, virtual. Pero para empezar tú vas a empezar con negocios físicos y empieza por el lugar en donde tú vives. Vives en un barrio, en una zona, en una comunidad, empieza a buscar negocios que estén alrededor tuyo, ¿ok? Mira, para darte un ejemplo, acá te enumero, ¿no? Salones de belleza, dentistas, abogados, gimnasios, centros médicos, talleres mecánicos, veterinarias no búscate este tipo de negocios y lo que tú vas a hacer es decirles ir a negociar con ellos y les vas a decir mira yo soy una persona que trabajo en internet soy una persona que puedo conseguirte clientes para tu negocio si a ti lo que te hace falta es clientes yo te los puedo conseguir con simples anuncios en internet entonces este, este negocio te va a decir pues bueno, no, preséntame tu carta de presentación para saber quién eres, qué has logrado. Obviamente ahí va a ir quizás un poquito tu dificultad donde tú puedas decir, no, pero cómo voy a presentarle esto si yo aún no tengo experiencia. Pues bien, vamos a seguir avanzando para que entiendas. Mira, este tipo de negocio, como te decía en la parte acá anterior, donde te decía tienes que conseguir con simples anuncios en Internet, lograr que clientes vayan hacia el negocio. ¿Cómo se va a lograr? ya en una parte posterior te voy a explicar eh, las estrategias que vas a hacer para que arranques incluso cuando no tienes experiencia, cómo vas a lograr adquirir esa experiencia, yo te lo voy a explicar pero ahora te voy a decir cómo se hace, cómo se logra que clientes, que personas desconocidas vayan hacia un negocio determinado que se conviertan en primero en prospectos y luego pues en clientes, ok sería espectacular que quizás en una peluquería donde normalmente entran uno o dos o quizás cinco al día y de esos cinco solamente uno logra hacerse un servicio ¿no? Que de repente esa peluquería tenga que conseguir más personal porque están llegando de repente 10, 15, 20 personas a su negocio y el negocio empieza a crecer ¿tú crees que a ti te pagarían por conseguir esa cantidad de personas? obvio que sí cualquier negocio y hoy en día que se viene con esta crisis que nos está agobiando en muchos países, por no decirlo creo que en el mundo entero, este va a ser un gran negocio para ti y lo vas a poder hacer desde tu casa, desde donde tú te encuentres, lo vas a poder hacer para cualquier negocio ¿ok? mira, ¿qué es lo que se hace? ¿Ves estos cuadritos acá? Y mira, dice, creamos un embudo de atracción o un embudo de ventas, como lo llaman en internet también. ¿Y cómo empieza este embudo? Pues empieza con anuncios ya sea en Facebook, Instagram o cualquier otra plataforma en la que tú quieras empezar a hacer anuncios. También está en Google, está este hoy en día también está muy sonado TikTok, que por ahí también están lanzando, eh, aunque no te des cuenta, pero también se están lanzando anuncios. Pero para este tipo de negocio yo te recomiendo utilizar Facebook e Instagram, ¿ok? Por ahí que puede ser... Quizás Google Ads, eh, anuncios en Google, pero para que empieces Facebook e Instagram, ¿ok? Y sobre todo entre los dos, Facebook. Vas a empezar con Facebook. ¿Qué es lo que se sí hace? Se pone un anuncio en Facebook eh, ofreciendo algo gratis, sí, aunque te suene raro, algo gratis. Algo, eso, es, eso se llama un lead magnet o este un, un imán de atracción. Es como cuando tú pones este quizás poniéndole una comparación, algo para que llegue ahí, por lo menos que se acerque y que sepa de qué se trata tu negocio, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? Se ofrece algo gratis, esto es el lead magnet, algo que la, las personas, la atraiga a las personas hacia por lo menos a curiosear tu negocio y luego de que esas personas tú les has ofrecido algo gratis, tú se los vas a dar, ¿a cambio de qué? a cambio de que estas personas te dejen eh, su teléfono, su email, su nombre o el dato pues que tú necesites para hacer el negocio, ¿no? Entonces cuando estas personas te faciliten estos datos, tú lo que vas a hacer es entregarle ese regalo o promoción o lo que lo hayas ofrecido a cambio de sus datos, es un intercambio, ¿ok? Esa persona se va a llevar eso gratis que tú le ofreciste y tú a cambio vas a tener eh, sus datos para poder Hacerlo llegar al negocio. Me dirás, pero no tiene sentido, o sea, ya le regalé y luego, pero ahora lo vas a entender. Ahora lo vas a entender. Y para que lo entiendas mucho mejor, te voy a llevar a un caso práctico, ¿ok? Vamos a ver un caso práctico y ahí se va a ver mucho mejor. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, esto es Facebook. Yo he creado una página, una fanpage acá como ejemplo. Y si aún no sabes qué es una fanpage, te invito a que empieces a buscar tutoriales en internet para que entiendas qué es una fanpage. Eh, eh, todo anuncio pagado se hace a través de una fanpage, no de un perfil de Facebook. ¿okay? Si no lo sabes, vas por ahí vas a investigar qué cosa es una fanpage, pero creo que ya la mayoría hoy en día lo conoce. Listo, entonces yo he creado esta página como ejemplo de un salón de belleza. ¿okay? Todo esto es ficticio, no existe, yo lo he creado para casos de estudio nada más. Entonces tengo esta, esta página donde yo voy a colocar un anuncio. Y como te digo, voy a poner algo que atraiga a las personas, algo que sea irresistible, algo que las personas digan, sí, yo lo quiero, eso es para mí. Entonces, voy a poner este anuncio acá en internet. ¿Y qué es lo que dice? Por ejemplo, para este caso, dice, ¿no? Gratis evaluación para cambio de look quieres hacerte un cambio y no sabes lo que necesitas exactamente, deja que nuestros profesionales te orienten. Envíanos una o más fotos tuyas para brindarte una asesoría gratis de lo que necesitas para realzar tu belleza. Ingresa aquí. Entonces, mira, este es un anuncio que yo he creado en el momento, ¿no? Tu anuncio puede ser mucho, mucho más llamativo, algo mucho más irresistible. Eh, incluso, eh, no sé, lo puedes diseñar de una mejor manera o no necesariamente tiene que ser, pues, lo que yo estoy ofreciendo acá, ¿no? Ya luego vamos a ver qué es lo que tú podrías este, cambiar para ofrecer. Pero, ¿Qué sucede? Mira, acá está mi anuncio, todo. Yo voy a pagar para que este anuncio se va, se difunda en Facebook, se, se vuelva, este, se aparezca en diferentes perfiles de otras personas, especialmente entre mujeres. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Cuando la persona lee esto y le interesa, va a dar clic en este enlace, en este enlace que está acá, porque dice ingresa aquí. ¿Y qué sucede cuando esta persona le da clic? Mira. Lo lleva a una página donde le dice, ¿no? ¿Necesitas un cambio de look y no sabes por dónde empezar? Deja que un experto te asesore completamente gratis y sin ir al salón. Entonces, muchas personas van a decir, wow, yo quiero este servicio. Entonces, ¿acá qué les dice? Déjanos tus datos y enseguida nos pondremos en contacto contigo. Perfecto, acá va. Entonces, acá la persona va a poner, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner Juanita. Juanita Suárez. Vamos a un nombre ficticio, ¿ok? Bueno, va a poner su teléfono, que puede ser cualquiera, ¿ok? Va a poner un teléfono, que acá en Perú es nueve dígitos, y su email. Eh, vamos a poner un email que es mío para poder confirmarlo, ¿ok? La persona va a entrar así, va a poner sus datos, ok, sí, Juanita Suárez, listo, yo quiero esta evaluación. Y acá dice quiero la asesoría. Le va a dar clic en quiero la asesoría y ¿qué ocurre? Que esta página lo va a llevar, vamos a ver, a una página de gracias, como se llaman este tipo de páginas. Y acá qué dice, gracias por suscribirte. Te hemos enviado un correo, por favor, confirma tu suscripción. Luego de tu confirmación, nuestros expertos se pondrán en, con en contacto contigo. Ok, perfecto, ya la persona leyó esto, ahora va a ir a revisar su correo, a ver ese correo y a confirmar, ok. Cuando esa persona ingrese a su correo, mira, nosotros tenemos esta aplicación con la que hemos construido este embudo de ventas, ¿ok? Esto se llama un embudo de ventas porque está atrapando prospectos para luego filtrarlos y llevarlos hacia el negocio, ¿ok? En la aplicación donde hemos creado este embudo de ventas, se va a ir registrando cada persona que ingrese a mi Lead Magnet, ¿ves? Mira, anteriormente decía dos, ahora dice, perdón, decía uno, ahora dice dos suscriptores, Vamos a hacer nuevamente la prueba para que veas cómo incrementan los suscriptores y luego los vamos a revisar. Viene otra persona y nuevamente le da clic. Nuevamente va a la página y, y nuevamente va a ingresar su correo. Nuevamente ingresa sus datos, ¿no? pone su número y nuevamente pone un correo. Vamos a poner un correo acá que ya... que no existe, solo es para caso de prueba. ¿Ya? Ok, mira, quiero una asesoría. Nuevamente lo lanza a la, a la página de gracias. Y mientras tanto, en nuestra aplicación, ¿qué está sucediendo? Actualiz mira, dice dos suscriptores. Ahora vamos a actualizar. Ok, ahora nos dice tres suscriptores. Vamos a ver quiénes son esos suscriptores. Ingresamos acá. Esta es una aplicación que se utiliza, se llama Builderall. Eh, yo te voy a dejar el link también en la parte inferior para que lo, para que lo puedas este, ver, lo puedas utilizar. Esta aplicación te da eh, 14 días gratis para que lo puedas probar, lo puedas utilizar. Es una aplicación buenísima que ya luego te voy a explicar, te voy a contar en el siguiente módulo de qué se trata. Ok, mira, ves acá está la, la magia. Acá están las personas que se han eh, inscrito a tu a tu lead magnet, a tu embudo de ventas o a tu, a tu landing page. Tiene diferentes nombres, ¿no? Pero acá están las personas. Mira, la que registramos último. Andrea Jaramillo. Acá está su número de teléfono. Acá está su Gmail o su correo, cualquier correo que te ponga. Acá está la anterior, Juanita. Acá estoy yo que hice una prueba. Y luego así se van a ir acumulando acá las personas que te van a... Que te van que se van suscribiendo a tu boletín, ok? Entonces, esto es lo que tú vas a ir captando con simplemente un anuncio de Facebook. Ahora tú me dirás, ya, ya, ya sé que se hace eso. ¿Cómo, ¿Cómo hago ya para que ellos vayan físicamente al salón? Porque solamente les dije una prueba. Pero perfecto, ellos te dejaron su número de WhatsApp como se los pediste, ok. Mira, esto es un truquito que te voy a dar O un dato que te voy a dar muy, muy para que lo veas Cuando tú coloques acá, nunca pongas Número de teléfono, pon número de Whatsapp O en todo caso hay muchos países en los que Se utiliza Telegram y no Whatsapp O la aplicación que más se utiliza Pero no pongas número de teléfono, es algo psicológico Como que las personas tú les dices Me brindas tu teléfono y esa persona como que Siente recelo y te dice No, o sea, no, no doy mi número de teléfono aquí por, por, por darlo Pero no sé, pasa algo curioso que cuando dices me tu, ¿no, me brindas tu whatsapp es como es como una red social y se lo das se lo das y no, no piensas en nada no piensan en nada malo y simplemente te da el número de whatsapp ok esto es algo que, que te, te alcanzo para que tú lo tengas en cuenta ok entonces ahora como yo tengo estos números de teléfono o estos números de whatsapp qué es lo que voy a hacer vas a alcanzarle esta lista a tu cliente que es el dueño de la peluquería o del salón de belleza Vas a alcanzarle estos números. Esas personas eh, leyeron en, la, en el anuncio de, de Facebook que decía envíanos una o dos fotos tuyas para brindarte una asesoría gratis. Entonces, ¿qué va a hacer el dueño del salón de belleza? Va a empezar, va a tener que tomarse sí, una hora quizás al día, sentarse y empezarse a, empezar a escribirle a estas personas. ¿no? Ya tener un texto predeterminado, eh, ya tú le vas a tener que enseñar que utilice WhatsApp Business, porque en WhatsApp Business tú puedes tener textos predefinidos que ya los vas a enviar. O sea, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a saludar a la persona y decirle, nos solicitaste una evaluación para un cambio de look mediante nuestra, nuestro anuncio en Facebook por favor me podrías enviar tres fotos de ti para poder brindarte una asesoría entonces van a haber personas que quizás ya no le contesten pero van a haber muchísimas personas que sí en ese momento se van a tomar fotos y le van a enviar entonces ya es trabajo del dueño del salón que pues analice las fotos y le diga a mí y yo empiece a recomendarlo eso ya es parte de su trabajo pero digamos que 10 personas se contactan con él y cuando él empiece a hacer esto de necesitas esto, a aconsejarle y darle los consejos que esa persona necesite, obviamente también van a preguntar costos y ya será cuestión de que el negocio, esa parte ya no es tuya, esa parte ya es de la persona del dueño del negocio, que ya tiene para renegociar con las personas, pero qué le estás dando tú, le estás dando la materia prima, le estás dando clientes, clientes que le van a preguntar por su trabajo ya van a ver muchas más personas conociendo su salón, conociendo el lugar va a llegar un momento y te lo aseguro porque yo lo he hecho, que la persona te va a decir ya para tus anuncios porque no puedo atender a más gente ya no puedo atender más ya mi salón está lleno ya no puedo recibir a más personas ok y para esto quizás ya tú le puedas recomendar pues mira te voy a crear una página web donde también vas a poder promocionar tu, tu negocio y vas a poder ofrecerte de una mejor manera y por ahí puedes entrarle a otro trabajo más a un negocio más que puedas hacer con esta persona ok listo mira en el siguiente ya sé que acá eh, has visto esto preparado en el siguiente módulo eh, para los que están viendo en YouTube les recomiendo que vayan hacia el curso completo porque en el siguiente módulo yo te voy a enseñar cómo puedes crear esto esto es muy sencillo de crear esta, este embudo de ventas y es más, a los que estén dentro del curso les voy a dar esta eh, les voy a clonar esta página para que la utilicen si quieren utilizarla para negocios y simplemente hagan cambios de texto nada más o puedan hacerlo desde cero pero yo te voy a enseñar en el siguiente módulo cómo eh, aprenderlo desde cero, ¿ok? Bueno, pero eso va a ser en el siguiente módulo. Los que estén viendo por YouTube, les recomiendo que vayan al link de abajo y vayan al curso completo para poder ver ambos módulos. Y eh, los que estén, bueno, viéndolo en el, en, el, en el módulo ya en la plataforma, pues en el siguiente módulo vas a aprender cómo hacer este embudo de ventas. Es muy sencillo, muy fácil de hacer. Yo te lo voy a explicar, ¿ok? Entonces, listo. Mira, ya eh, acá ya sabes a qué se referían estos pasos. Ya sabes cómo hacer estas publicidades para diferentes tipos de negocios. Y antes de continuar, más o menos vamos a ver un segundo ejemplo. Este ejemplo solamente te lo voy a contar un poco para que lo entiendas. ¿no? Vamos a utilizar un ejemplo, digamos, de un dentista. ¿Qué es lo que tú podrías ofrecer? Estos... Tú tienes que más o menos idearte qué puedes ofrecer en cada tipo de negocio. Pero esto lo tendrías que conversar con la persona, el dueño del negocio. ¿ok? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de que hagas este trabajo para un dentista. Yo te estoy dando un ejemplo de algo que yo hice. ¿ok? Mira, por ejemplo, hubo una persona, un dentista con el que hicimos este tipo de trabajo. ¿Y qué fue lo que ofrecimos? Ofrecimos una evaluación odontológica totalmente gratis. Normalmente esto se hace gratis ya en los consultorios dentistas, pero las personas cuando lo ven en, eh, en un anuncio bien atractivo, cuando ven que leen, ¿no? Este, puedes obtener tu atención o tu consulta gratis hoy, tu consulta médica o tu consulta, perdón, dental, completamente gratis. Tan solo dale clic acá y suscríbete a la lista para que puedas obtener un cupo. Entonces las personas se suscriben. Dejan su número y cuando tú haces, por ejemplo, digamos en esta que hemos hecho este embudo, en el embudo de gracias, en la página de gracias, tú vas a poner un botón más donde vas a hacer un llamado a la acción fuerte. Un llamado a la acción donde le vas a poner, ¿no? Obtén tu este. Tu eh, evaluación este, ontológica totalmente gratis. Y un 50%. O un 20%, no sé, quizás 50% es muy exagerado. O un, y un 20%. Eh, y un 20% adicional de descuento en cualquier tratamiento que elijas llevar si es que llamas ahora o nos escribes ahora mismo al WhatsApp y vas a dejar un botón acá. Eh, que lo lleve directamente al WhatsApp del, del odontólogo, de su, de su secretaria, de su, no sé, de su asistente, pero vas a mandarle un WhatsApp directo que le escriban a la persona. Y que le van a decir en ese WhatsApp, le van a decir, este, quiero mi evaluación gratuita y mi descuento del 20%. Entonces ya esto es trabajo del dentista, del odontólogo, contactar a esta persona y ofrecerle su servicio. Ok. Entonces, todo esto de cómo implementar ese botón acá, cómo enlazarlo al WhatsApp, cómo hacer que las personas se vayan a hacer WhatsApp, te lo voy a enseñar en el siguiente módulo, donde te voy a explicar todo a detalle cómo de diseñar esta página. Y, el, y en el ejemplo del, del siguiente módulo vamos a hacer el caso del dentista, ¿ok? Mira, perfecto. Entonces, ya sabes cómo, cómo es que se consigue el tráfico para los negocios. Ahora vamos a ver el siguiente punto, unas recomendaciones que te quiero dar antes de que tú inicies. Mira. Lo primero que tienes que hacer para que hagas este tipo de negocio es, bueno, analizas, ¿no? ¿Qué negocios? Si empiezas a tomar nota, ¿qué negocios hay alrededor de donde tú vives? Empieza con los negocios que están cerca a ti. Busca negocios como peluquerías, dentistas, abogados, no sé, los negocios que encuentres alrededor. Analízalo. Si tú elegiste uno, dices, "Ya, bueno, este salón de belleza me parece bien. Voy a trabajar con ellos, voy a conversar con esta persona." Pero no vayas así sin haber hecho ningún análisis. Analiza primero el negocio, de qué se trata, qué servicios dan. Ellos siempre tienen un letrero allá afuera donde anuncian qué servicios dan y ve a visitar a tu cliente ya con una propuesta por ejemplo si es no este si es eh, un abogado no tú qué vas a poner eh, vas a ver qué servicios da este abogado y tú más o menos te vas a ir con una propuesta mira vengo a traerte esto quiero hacer este negocio para ti tengo esta propuesta podemos ofrecer esto gratis He visto que tú tienes este servicio. Podríamos sobre tal cosa. Prepara una propuesta para ofrecerle a tu cliente. No vayas con las manos vacías o, o a, uh, como se dice ahí a, a, a inventarte en ese momento lo que vayas a decir. Ok, luego tercer punto dice um, um, analiza la competencia de tus clientes si yo voy a hacer este servicio para un abogado para un dentista tengo que ver que alrededor de ese dentista hay otros quizás consultorios dentales no entonces qué voy a hacer voy a analizar qué es lo que están haciendo en esos consultorios voy a leer los letreros qué es lo que están ofreciendo quizás diferente al que va a ser mi cliente o por último me meto a internet y empiezo a ver qué servicios brindan los dentistas entonces, al haber analizado la competencia de mi cliente, yo voy a saber qué cosa puedo sugerirle a él, qué, puede, qué campaña puede implementar en su, en su negocio para atraer clientes, ¿ok? Luego vas a conseguir para ti, ahora esto es para ti, consigue clientes que se conviertan en tus testimonios de tu negocio. Y yo sé que acá te debes estar preguntando cómo voy a ir a presentarme a una persona si no he hecho aún esto, cómo le digo que tengo experiencia y todo lo demás, ¿ok? Mira, ¿Qué es lo que, se, lo que te podría recomendar que puedes hacer para conseguir mínimo unos tres clientes que sean tus testimonios o tus casos de éxito? Pues eh, hacer esto, mira, un anuncio como este en tu, en tu perfil de Facebook, ¿no? Para que te vean primero personas que te conocen, por ejemplo, amistades, o quizás personas que ya tienen un negocio. Mira, un anuncio como este en tu Facebook. Estoy llevando un curso de marketing digital, necesito horas de práctica. Si tienes un negocio, ofrezco completamente gratis hacer tus campañas de marketing para conseguirte más clientes a través de Facebook. Solo pagarías lo que cueste la publicidad en tu red. ¿Okay? Entonces, va, acá vas a encontrar muchas personas que te van a decir, sí, yo tengo un negocio, yo quiero que me ayudes, quiero que hagas mi campaña de Facebook. Y obviamente ahí vas a conseguir tres personas. Oh, y es más, a tu anuncio le puedes agregar, no solamente tengo tres cupos, necesito tres personas que quieran que les lleve su campaña de Facebook, vas a encontrar más de tres, pero elige a tres personas, hazle su campaña de Facebook así como te estoy explicando, conversa con estas personas, como no les vas a cobrar, no te vas a sentir presionado tampoco y vas a trabajar más tranquilamente, porque lo que necesitas de ellos es eso, la experiencia y el testimonio. Mira, Tú les vas a decir una vez que ya converses con ellos, yo te voy a hacer tu campaña, voy a traer más clientes a tu negocio. Y lo que quiero es que tú pues a cambio me hagas un video o me des un testimonio de, de mi trabajo. Entonces esto es, lo, esto es lo que a ti te va a valer oro para que empieces a promocionarte con otras personas. ¿okay? El testimonio te va a ayudar muchísimo para que, para que tú seas recomendado y otras personas tengan la confianza de contratarte. Y además... Pues después de que tú la hayas conseguido, pues una persona diciendo: después de haber, eh, después de que Susi o Juan o María me hizo el traveste trabajo de conseguir un accidente, mi negocio pero creció, tuve muchos clientes. Hubo un momento en que tuve que decirle que pare las campañas. Porque ya no podía atenderlo, atender a más personas, entonces mira, si tú a estas personas les empiezas a conseguir eso va a ser un solamente unos días ¿eh? que haces a esas tres personas luego que ya hayas cumplido lo que haces, lo que has prometido ya esa persona te grabó un video obviamente esa persona va a querer que tú le sigas consiguiendo clientes, Esos van a ser tus tres primeros clientes, pero ya luego ya no va a ser gratis, pues ya no, ya no solamente va a tener que pagar la publicidad, sino que va a tener que pagar tu trabajo, y lo único que tú tendrías que hacer es activar y desactivar campañas en Facebook que ¿Okay? ya va a haber en la plataforma también de donde estamos llevando este curso, en estos días estamos eh, creando un curso completo de marketing digital en Facebook con estrategias, y muchos puntos que vas a aprender que te va a ayudar muchísimo a crear tus campañas con éxito en Facebook. ¿Okay? Entonces ya vamos a hacer un curso de marketing digital para Facebook para que te ayude a crear esta, este tipo de campañas, para que sepas cómo se hacen las campañas publicitarias, cómo se hacen, qué estrategias se utilizan no te quiero eh, perder mucho en el curso ya hasta acá creo que has entendido un poco de qué se trata y si pues te falta alguna tienes alguna duda ya sabes que te puedes unir al, a la comunidad de emprendedores que tenemos a la, al, al grupo ya sea de de telegram o de whatsapp donde pues yo misma o personalmente te voy a estar asesorando para que tú en las dudas que tengas cómo puedes arrancar con este negocio ok listo amigos vamos a vamos a dejarlo acá este este módulo vamos al siguiente módulo donde vas a aprender paso a paso cómo hacer el, el embudo de ventas ok el que ya viste listo nos vemos ahí